Durante la jornada del lunes, específicamente en horas de la mañana, en la Casa Grande del Pueblo, se ha realizado el lanzamiento de una importante campaña. Esta campaña que está relacionada con el cuidado del medio ambiente con diferentes barrios, con la participación de la población en general. Específicamente, se estará entregando 5.000 plantines a 25 barrios en La Paz, en las cuales usted también puede participar de forma voluntaria, incluso se puede organizar con las diferentes juntas vecinales. Para abordar este tema y para que usted tenga el conocimiento y pueda formar parte no solamente de esta campaña, sino de todas las otras campañas que se vendrán esta gestión y ya el 2019. Para ello quiero presentar a Dalia Beltrán, profesional en desarrollo forestal del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, que nos está acompañando en esta ocasión, y también quiero presentar y darle la bienvenida y las buenas tardes a Ada Ilianes, coordinadora de la iniciativa ciudadana Misión Madre Tierra. ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidas, buenas, un gusto. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por invitarnos realmente, interesante programa. Eh, bueno, como había mencionado, estamos eh, socializando sobre la campaña eh, Bosques Urbanos para la Paz, que es una iniciativa ciudadana justamente eh, de diferentes barrios de, de la ciudad de La Paz, en la que, bueno, tenemos ya 25 barrios a los que hemos visitado, en los que hemos eh, Trabajado justamente con los, con los presidentes de barrio para poder conocer cómo está su zona, si tienen espacios verdes, eh, y qué posibilidad hay de hacer una forestación o reforestación en su zona y, bueno, ver también qué especies pueden adaptarse a, a su zona. ¿no? Y también la coordinación para poder realizar las capacitaciones en las asambleas generales que van a tener eh, cada barrio para poder coordinar con ellos también. ¿no? Esta campaña. ¿Ha sido iniciativa de estos diferentes barrios? ¿Ellos han sido quienes se organizaron y presentaron este proyecto al Ministerio de Medio Ambiente para que se realice la entrega de estos 5,000 plantines y de esta manera cuidar el medio ambiente? Sí, de hecho, esta es una iniciativa de todos estos barrios que forman parte del programa del Ministerio de Planificación Mi Barrio, Mi Hogar. Este programa busca el mejoramiento barrial. Entonces, al momento de hacer el adoquín, todo, entonces, ellos tienen mejores condiciones, pero falta la parte paisajística, el arbolito. Ah. Entonces, ahí es donde estos barrios se reúnen y junto al concejal Mario Condor y el concejal eh, por el municipio de La Paz, eh, nos visitan y, bueno, ¿no? entran ya en contacto con el Ministerio del Medio Ambiente y con la iniciativa Misión Madre Tierra para hacer realidad ¿no? este proyecto. Ahora, estabas mencionando acerca de, de estos talleres de capacitación, uh -huh, uh -huh. ¿a cargo de quién? va a estar estos talleres cuánto tiempo de duración tendrán estos talleres específicamente en qué consiste de qué manera se estará capacitando porque no solamente son a personas adultas a los niños también y Eso. ellos son fundamental que formen parte de este tipo de actividades porque tienen que conocer ya desde ahora lo que es el cuidado en el, del medio ambiente de estos diferentes espacios de las plantas de los arbolitos que se llegan a plantar y respetar también así es eh, nosotros eh vamos a hacer las... Eh, ya, bueno ya estamos haciendo la, la coordinación con los diferentes barrios, los presidentes del barrio, para poder participar nosotros como Ministerio de Medio Ambiente en sus asambleas generales. Ellos ya están pasando la voz, eh, pasando los, las notificaciones a los vecinos, eh, para poder eh, realizar una capacitación, concientización. Eh, el taller duraría aproximadamente entre una hora, hora y media y es, ¿Todos los días o solamente es una, un día, una vez? Por talleres? barrio es una vez, ah, antes, de, antes de realizar la plantación Una vez tenemos fecha ya con los, con los barrios en las que vamos, con los que estamos empezando Sería eh, las plantaciones o, o toda la arborización eh, Antes de realizar la plantación tenemos que hacer la, el taller de capacitación claro. con los vecinos Y también se está invitando obviamente a los jóvenes eh, y justamente hoy día hemos estado haciendo la, la coordinación con los ecoclubes ¿no? que son justamente son estudiantes de colegios que están eh, realmente interesados en el tema medioambiental y son líderes realmente ya en, en el tema ambiental, casi todo un año han estado trabajando y capacitándose a través de justamente esta iniciativa que son los ecoclubes entonces ya tenemos ahí líderes que están bien vistos por nosotros para poder eh, eh, sumarlos a nuestras a nuestras campañas de forestación y reforestación. Si bien durante toda esta gestión uh -huh. el Ministerio de Medio Ambiente no solamente en La Paz sino Exacto. en el Alto, en Cochabamba, en, Nuevo... uh -huh. en todo el país ha estado realizando este tipo de campañas uh -huh. para concientizar, campañas con talleres que está dirigido no a un sector específico sino a todos sí. en general. Si yo quiero formar parte de esta campaña ¿Puedo unirme a estos barrios o tengo que organizar en mi barrio este tipo de campañas para el plantado de los arbolitos? Eh, mira, son dos formas que tú puedes participar. Una, eh, nosotros eh, a través de nuestra página de Facebook, que es la página principalmente del voluntariado. ¿Cuál es? es? Misión Madre Tierra Bolivia 2018. Nosotros vamos publicando con dos semanas de anterioridad a nuestros eventos la fecha y el lugar. ¿no? Y ahí recibimos eh, un montón de mensajes de gente que no vive en el barrio propiamente, pero quiere ir y A formar parte, entonces ya creamos un grupo específico para el evento de WhatsApp, ya eh, conformamos los grupos, entonces hay gente que ya puede participar. Pero si tú dices, yo en mi barrio veo que podemos recuperar un área que es un basural y... Con, ¿no? somos un grupo de 10 jóvenes, queremos limpiar el lugar y queremos que nos apoyen, también se suman a la planificación. ¿no? Entonces ah, tienes dos formas de participar. Perfecto. ¿Y en un periodo de cuánto se espera poder eh, culminar con estos 5.000 plantines que serán entregados en estos 25 barrios? ¿Se tiene un tiempo específico? Eh, sí, de hecho... Dale. Sí. <risa> Nosotros ya hemos estado trabajando en la programación y eh, tenemos que... Como estamos trabajando justamente con el Ministerio de Planificación en el programa de Mi Barrio, Mi Hogar, eh, eh, diferentes obras están en, en diferentes etapas. Entonces necesitamos que algunas obras ya estén avanzadas para poder hacer recién eh, la, la, la arborización. En otras ya está casi finalizando. Entonces por eso es que estamos eh, justamente ya definiendo, por ejemplo, el barrio de Cotaúma y eh, eh, eh, eh, Pura Pura ah, Saib <risa> en esa perfecto. zona. Entonces son dos barrios que ya están ya casi en lo último de la, de la, la obra, de lo que es en los en lo setados. Entonces ya ya tenemos definidos ah. eh, las áreas donde podemos poner eh, los, los árboles. árboles. En, entonces, eh, dependiendo de cómo van avanzando. Hasta donde hemos visto los 25 barrios, eh, terminaríamos aproximadamente en, en, febrero, en febrero del próximo año lo que son los 25 barrios, pero a, a la par estamos haciendo el tema de eh, los talleres de capacitación y también eh, hoy por la tarde vamos a seguir viendo otra, otra lista más para continuar con, con otros 10 o 15 barrios más que se quieran sumar. Les agradezco a ambas, eh, sé que será un éxito total, no es la única campaña que, que se ha estado realizando en cuanto a plantación de árboles, también de limpieza, de reciclar, de reutilizar entre varios aspectos, el, la misión que tiene el Ministerio de Medio Ambiente y Agua es sí. poder concientizar y que la población también se sume y forme parte de estas importantes actividades y que seamos todos juntos, que seamos uno solo para el cuidado de estos diferentes espacios. Y ahora no va a tener excusa, ya estaremos en vacaciones, los estudiantes también estarán de vacaciones y pueden aprovechar. Muchísimas gracias, gracias, gracias y las esperamos en una claro próxima. Que sí. gracias. gracias. Gracias. Permítanos hacer una breve pausa. Guárdenos unos instantes cuando son las 14 horas con 50 minutos. Ya regresamos.